Probablemente, interpretar lo que quiere decir claro. la Probablemente lo que interpretaste haya sido correcto Pero por ahí es, es la duda de decir, a ver, ¿será o no será por acá? Exacto. Claro, por, vendrá por ahí Bueno, acá estamos con Cristian Ya estamos arrancando nuestro taller de crecimiento de Gálatas eh, Hoy estamos con el estudio 1 Si me permiten un segundito voy a estar colocando Me parece que empezó a llover se están escuchando algunas gotas, eh, así que eh, parece que está lloviendo acá en, en San Luis. Oramos para que no caigan piedras, porque lamentablemente yo tengo el auto afuera. <risa> Oro para que Dios no, no permite que caigan piedras, así que... Pero bueno, Dios es fiel, siempre Dios es fiel. Bueno, ahí les comparto el archivo de... Eh, acá está. Y por compartir el archivo para los que están en Whatsapp eh, perfecto aquí disculpen mi, mi tardanza voy a crecimiento acá lo tenemos bien y acá les mando el archivo el link para que se puedan unir automáticamente y ya estamos comenzando perfecto acá está el link en el grupo de de WhatsApp. Bien, bienvenidos. Hola Isaura, ¿cómo andás? Está lloviendo por allí en Nogolí, contanos a ver cómo, cómo viene la mano. Vos que estás por allá, por esa zona más al norte de, de nuestra ciudad aquí, capital de San Luis. Eh, bienvenidos. ¿Qué les parece si oramos, si nos ponemos de acuerdo? Eh, ¿Se está escuchando bien el micrófono? Espero que se... yo acá escucho bárbaro pero espero que esté funcionando y que ustedes lo puedan estar escuchando. Hola, Vero. Hola, Vero Ojeda. Buenas noches, bendiciones. Gracias por estar allí presentes en la virtualidad. Algo que nos eh, complace y nos enorgullece que podamos estar también conectándonos a través de, de esto. Acá está Cristian. Hay un par más de hermanos que están por venir a, a la presencialidad, pero están. Eh, recuerden que también... Simultáneamente estamos teniendo ese curso de eh, los maestros de, de niños, que es muy importante. Ah, no amenaza lluvia. Ah, está amenazando lluvia. Están guardando todo, dice Isaura. Y bueno, se escucha bien, gracias a Dios. Eh, sí, acá cayeron unas gotas, hay unas nubes medias amenazantes. Eh, ahora paró un poquitito, pero se ve que este, estamos... En alerta. Según lo que acabo de leer en el diario parece que estamos en alerta meteorológica acá en San Luis por tormentas y, y, y caída de granizo, que es lo que nos preocupa sobre todo este, para, para las eh, casas y todo lo demás. Oramos, le damos gracias a Dios por esta hermosa noche, a pesar de la lluvia le decimos gracias Señor, gracias por este momento, gracias porque estás... Con cada uno de nosotros, gracias porque nos estás cuidando, nos estás protegiendo, nos estás dando más de tu presencia. Gracias por esta carta que estamos compartiendo con cada hermano, con cada hermana, que todos los martes estamos estudiando tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra nos seguís ministrando y nos seguís guía. E inclusive eh, tu palabra dice que es como esa lámpara, esa ...luz que necesitamos para alumbrar nuestro camino. Gracias, Señor. Así que te bendecimos, te glorificamos, te honramos... ...y te pedimos que hoy nos estés ayudando en cada detalle que vamos a estar compartiendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Este, hola, Ketty. Bienvenida, Ketty. Qué lindo que estés acá. Gracias a cada uno de los que se está conectando. Bueno, aprovecho para compartirles el material... Eh, y yo les había puesto de título a esto crecimiento Gálatas Estudio 1, porque ese es el título que tenemos en, nuestro, eh, en nuestra guía, recuerden que teníamos una guía, y esta guía es una guía inductiva, acá me estaba diciendo, hola María Laura, hola Dan, qué bueno que te sumaste acá por, eh, por la virtualidad, qué bueno, hola Dan, qué lindo que estés allí. Eh, presentes, que bueno, acá tenemos unos cuantos que ya se están sumando así que está interesante, voy a compartir la pantalla de lo que sería nuestro estudio sí y el estudio 1, a ver si lo puedo estar compartiendo correctamente, Discúlpenme la acá la ventana perfecto, acá está Galatas 6, comparto ahí está, si ustedes están viendo, espero que lo estén viendo correctamente en sus dispositivos, me parece que ahí se me fue muy... ahí está, dice Gálatas 6 estudios inductivos por Gary Williams usado con permiso, tenemos permiso para estar usando este material, eso es muy bueno, así no estamos eh, teniendo algún tipo de inconvenientes de copyright eh, y dice Gálatas 1 del 1 al 10. La primera consigna es algo que acá me estaba... Eh, diciendo Cristian, que lo tenemos acá en vivo, y a los que están también allí, dice, ¿cuáles son las tres partes de la salutación en las cartas greco-romanas? Y nos lleva a un texto que está en Hechos, capítulo 23, versículos 25 y 26. Si vos lo tenés por allí, en tu, este, en tu Biblia de papel, en tu Biblia digital, en la Biblia que vos tengas, este, vamos a ir a Hechos, eh, nos dice Hechos eh, 23, 25 y 26. Esa es una carta que envía Pablo, si no estoy equivocado, porque habíamos visto justamente Hechos hace poquito, 23, 25 y 26. Te lo voy a leer acá en la versión Reina Valera, que seguramente es la que más tenemos. ¿no? Eh, dice, y escribió una carta... Dice, en estos términos... Ah, no, perdón, esta carta la escribió Claudio Licias. Dice, Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. ¿Eh? Así que, dice, a este hombre, aprendido por los judíos y que ellos iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Sí? Entonces, si miramos ahí lo que nos está diciendo, dice 25 y 26... Este, habla de tres elementos. ¿sí? ¿Cuáles serían los tres elementos de la carta? ¿Vos pudiste colocar algo allí, Cristian? Digamos, sería el tipo de saludo. Ahí está. Ahí está. Una... Primero, creo que está la identificación. Porque en este caso se está identificando. Dice Claudio Licias, sí O sea, sería muy similar a nuestras cartas antiguas. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las cartas? Que poníamos el, el remitente. Sí. Bueno, este sería el remitente, Claudio Licias, es el que está este, emitiendo la carta. Ahora, ¿a quién? El destinatario, o sea, el primer elemento es el remitente, el que está escribiendo, ¿no? El segundo elemento es el destinatario, ¿a quién? Al excelentísimo gobernador Félix. ¿Sí? O sea, ahí tengo, primer elemento, segundo elemento, ¿sí? remitente, destinatario, y el tercer elemento que termina poniendo los dos puntos allí la reina valera, dice salud. O sea, ahí tenemos los tres elementos. ¿sí? Los tres elementos serían remitente, destinatario, saludo. ¿sí? Porque eso es lo que me está preguntando, me está preguntando aquí cuáles son las tres partes de la salutación en las cartas romanas Que, dicho sea de paso, este, eh, se utilizaron casi en toda la historia este tipo de, eh, de encabezado o, o de partes en una carta. ¿sí? Y acá me está preguntando a mí, a vos también, a los que estamos estudiando, por eso se llama un, un estudio inductivo, para que lo podamos inducir nosotros desde la misma palabra del Señor, me dice, ¿dónde se encuentran estas, estas tres partes en Gálatas 1 del 1 al 5, ¿sí? Entonces, ahí me está diciendo, bueno, ahora vayamos a la palabra y busquemos Gálatas 1, del 1 al 5. Continuando con la Reina Valera, si ¿sí? la tenés por allí, vamos a la palabra este, ya específica, 1, del 1 al 5, ¿sí? A ver si encontramos estos elementos. Te lo leo y después lo desglosamos a ver si lo logramos entender todos de la misma manera. Dice Pablo...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 del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, si estamos de acuerdo, vos y yo, ¿encontramos estas tres partes antes mencionadas en esta carta? ¿La encontramos? Pablo, porque ahí lo pone. Se cortó, dice Keti A ver, yo lo tengo como que tengo internet. ¿A todos se les cortó? Avísenme a ver si funciona. Pero a ver si encontramos los tres elementos. ¿sí? Tenemos Pablo, apóstol, y fíjate que entre paréntesis él habla de su apostolado, que eso algo este, hablamos la semana pasada, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y el remitente no es solamente Pablo, el apóstol, porque en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, no nombra uno por uno a los que están, pero sería el equipo de este, eh, personas que estaba trabajando con Pablo. Muy interesante esta, esta introducción o esta presentación, porque Pablo no está dirigiendo la carta de forma unánime o de su propia... Este, de su propio interés, sino que incluye a los que están trabajando con él. Dice, todos los hermanos que están conmigo. Entonces, tenemos este, remitentes, acá en plural, no es solamente uno, y el, el destinatario o los o las destinatarias serían las iglesias de Galacia. ¿sí? O sea, también, los remitentes son en, en plural... Los, los destinatarios también son en plural, y ahí viene el saludo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Sí? Bueno, y ahí termina diciendo esa doxología. Entonces, si lo miramos bien, eh, a ah, Vero dice que sí lo ve, si lo miramos bien, están las tres partes. ¿sí? Y me pregunta una tercera consigna, ahí en en la tercera consigna de la pregunta 1, dice, ¿cuáles de ellas amplía Pablo aquí? ¿Sí? La tercera consigna de esta pregunta 1 dice, ¿cuáles de ellas amplía aquí? ¿Sí? ¿Cuáles amplía? A ver, si me pongo de acuerdo, yo creo que está ampliando por lo menos dos partes. Primero, la, este, el remitente lo amplía, porque no es una sola persona, y aparte él amplía con el concepto de apóstol. Recuerden eso que habíamos hablado la semana pasada del el cuestionamiento interno que tenía Pablo con este, eh, las iglesias de Galacia, que no lo tomaban como una verdadera autoridad, o sea, Pablo estaba bastante cuestionado en este caso, y también... Este, la inclusión de esos hermanos que están trabajando con él, por eso me parece que el remitente lo amplía, la parte del remitente lo amplía. Y la parte del saludo, en la que habíamos visto en Hechos 23, 25, 26, el saludo solamente era salud. Acá dice, gracia y paz sean a vosotros, y amplía, fíjense que se extiende Pablo. ¿sí? Y ahí me pregunta a mí, para que yo pueda contestar, ¿por qué sería que los amplía? A los chicos, a las chicas que están desde, el, este, desde la virtualidad, si quieren ir eh, comentando algo a través del, del chat eh, de Facebook, acá yo lo estoy viendo, así que si ustedes quieren ir comentando algo de estas preguntas, los leo para ver si ustedes tienen algunas opiniones este, eh, y, y los incluyo también acá. Así que Vero, María Laura, Dan, Ketty, Isaura... Este, los que quieran participar pueden ampliar y así podemos estar este, eh, conociendo también sus opiniones que son este, muy valiosas, que las, las eh, tengo en alta estima, diría Pablo, ¿no? Eh, muy buena. Ahora, ¿por qué será que las amplía Pablo acá? ¿Por qué amplía este saludo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Todavía no fuimos a ningún comentario bíblico, no investigamos el porqué de lo que puede llegar a ser un, esta ampliación por algún exégeta, por algún comentarista. Pero, ¿por qué? ¿Por qué creeremos? ¿Sí? A ver, en nuestra impresión, ¿sí? ¿Cuál será el, el objetivo de ampliar esta, esta situación? ¿Mm? ¿Qué les parece? Bueno, acá espero las respuestas. Les doy mi impresión, juego... Este, en realidad estoy jugando con, con alguna respuesta ya preconcebida, pero tratando de sacarme un poquito lo que ya he leído, lo que ya he visto de esta carta, les puedo llegar a decir que a mi entender personal, sin, sin este, tener en cuenta ni el contexto histórico, ni el contexto geográfico, ni el contexto social, creo que la misma, eh, la misma situación de Pablo hace que él, amplíe. Acá me dice Vero, dice por lo que se habló la claro, ¿eh? como que Pablo tenía que estar argumentando su apostolado, argumentando o como este dando a entender de que él no estaba de, de acomodo para nosotros los argentinos es eso, ¿no? Este, eh, cómo se diría con la palabra justa, ay, se me se me fue la palabra. Este, de, de alguien que este, trabaja eh, porque es este, pariente o conocido de alguien. ¿no? A ver, hay, hay una palabra, ¿no? Eh, no es cohecho. Eh, pero bueno, eh, Pablo tenía esta, esta situación. Entonces, para mí Pablo, por eso amplía la salutación. Y él da en, en la salutación, ahora vamos a ver después en el comentario, él da estas palabras que son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 Eh, de parámetro muy, ahí esta me dice Ketty, se maravilla de lo que hayan entendido, creo que también es esto, ¿no? Eh, Pablo va a tener un altercado después con, con los gálatas eh, porque él de alguna manera estaba viendo que eh, el resultado de su, eh, de su aprendizaje no era el mejor, o por lo menos Pablo no se no se, este, no se estaba sintiendo conforme con lo que estaba pasando en estas iglesias. Ahí está llegando Margarita. Adelante, Marga, vení, pasá que acá estamos en medio de una, este, de, de una disyuntiva. Sí, pero no hay problema, Margarita. ¿Eh? Dale. Mira, estamos todavía en la pregunta número uno. ¿Vos dijiste que imprimiste? ¿La tenés ahí impresas? Sí, sí, tengo el... Tengo todo, traje todo, te trajiste la Biblia, te trajiste todo, una genia, Margarita, bárbaro. Bien, ahí te damos tiempito, ¿sí? Y vamos a arrancar con la, o vamos a continuar con la pregunta número 2. Estábamos con la salutación, ¿viste? Con el saludo de Pablo, ahí en Gálatas. Este, y ahora eh, vamos con la pregunta número 2, de ese estudio número uno, ¿sí? Que, este, si no le contestaste, no te preocupes, esto no es la escuela, no te vamos a poner un uno. no hay este, calificación acá, no, no, aparte podemos ir escribiendo, podemos ir tomando nota mientras vamos haciendo. Bien, ahí dice María Laura, eh, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre. Claro, estaba haciendo una, una, una justificación, este, yo les decía que como que estaba... Eh, con los tapones de punta, ¿no? Como poniendo, marcando el terreno, diciendo, miren que el que me llamó a mí, el que me puso como apóstol, no fue Pedro, no fue Santiago, no fue Bernabé, claro, el que me designa apóstol. Claro, claro, claro, claro. Está justificando, está diciendo, este, mi ministerio no nació de mi intencionalidad, sino nació de Dios. Dios es el que me ha enviado a hacer esto, ¿sí? Entonces, eh, acá en la, la pregunta número 2, dice, ¿qué cosa se halla después del saludo o salutación en muchas de las cartas de Pablo? Por ejemplo, en Colosenses 1, 3 al 14, ¿sí? Si miramos Colosenses 1, del 3 al 14, fíjate a ver si lo tenés por allí. ¿Colosenses cuánto? 1, del 3 al 14, vamos a leerlo, yo estoy con la versión Reina Valera. ¿Vos cuál tenés, Margarita? Margarita.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 y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, acá cuando Pablo termina de saludar, el saludo acá también es gracia y paz, ¿sí? al igual que en Gálatas, ahí en Colosenses 1.2 dice gracia y paz, estamos viendo algo así como una oración de Pablo. Pablo está orando por los hermanos de Colosas, ¿sí? a los que están en Colosas. Y en esa oración, Pablo lo hace en un sentido este, eh, pastoral. Si vos te das cuenta, Pablo, no solamente que ora, sino que Pablo eh, destaca cosas muy positivas de los hermanos de Colosas. ¿Sí? Si lo miramos bien, habla del amor, eh, la esperanza que tienen, que guardaron la palabra, eh, que llevan fruto, que ese fruto crece que conocieron la gracia de Dios, lo aprendieron del consiervo de Pafras, ¿sí? y, y, y también le destaca la, la, la actividad de Pafras, de Pafras, dice, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Eh, habla de eh, que Pafras le contó de ese amor en el Espíritu. O sea, hay una oración muy amigable, muy pastoral, de mucha bendición, ¿sí? porque habla de este, que crezcan en el conocimiento, que lleven fruto, que sean fortalecidos, eh, que, que tengan gozo. O sea, la verdad que es una oración muy interesante. Y de destacar aquí en Colosenses. Ahora, claro, entonces, en Colosenses encontramos que lo que continúa luego del saludo es una oración pastoral, una oración de bendición, una oración este, inclusive de deseo eh, bueno ¿sí? que tiene Pablo a, a, hacia los colosenses. Pero acá me pregunta otra cosa, ¿sí? Porque me está diciendo, bueno, fíjate en colosenses 1 del 3 al 14 qué, qué sucede luego del saludo. Y me pregunta, este elemento, esta oración, estas palabras amigables, estas palabras pastorales, estas palabras de bendición, uh -huh. se hallan en Gálatas. Vaya, no vaya. ¿Vos no lo estás encontrando? No lo estaría encontrando. ¿No lo estarías encontrando. ¿Alguno lo encontró a esto en Gálatas? No, veo otro tipo de ¿Cómo? No, en Gálatas es como más confrontativo, claro. no sé, ¿no? Hay como una confrontación. Sí, sí, sí. Ustedes fíjense que termina la, el, en el versículo 5, termina la, el saludo, y miren cómo comienza el, del 6 al 10. Dice, estoy, algo que lo que nos decía Ketty recién acá, ¿no? Hace un ratito Ketty nos estaba diciendo ahí en el, a través del chat, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí. Ay, mío, estoy horrorizado. ¡Horrorizado! Sí, claro, ¿no? Es como que la situación no era una situación amigable. ¿Sí? ¿no? ¿Sí? No estaba diciendo, Pablo, bueno, chicos, piensen un poquito. ¿Viste cómo te dicen los psicólogos que tenés que hablar con los chicos? Hablale al nene para que cambie. Entonces vos lo llamás al nene y decís, a ver, ¿pensaste en tus acciones? No, Pablo fue al, fue al grano y dijo, estoy maravillado, dice acá la versión Reina Valera, la NTV dice, horrorizado de que tan pronto se hayan alejado, o sea, y, y ahí tira, ¿no? Dice, para seguir un evangelio diferente, el versículo 6, y el 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, acá tenemos algo interesante, interesante desde el punto de vista analítico, inductivo, claro. Acá dice, este... Hay un llamado de atención, dice Vero Ojeda, eh, Isaura coincide con lo que dice Vero, lo que nosotros estamos diciendo acá es que hay otra, otra postura de Pablo, ¿sí? una postura no de tanta bendición, no bueno. de tanto halago, no de tanto reconocimiento, sino una postura exactamente, como este, diríamos casi que esa palabra horrorizado es... Es como que está bastante eh, adecuada para esta, esta parte, ¿no? ¿Eh? Porque a veces. Perdón, perdón ¿no? Sí. Dice: Elisa, dice: Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien lo llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser una buena acontecida. Claro. Es como que la cosa no estaba. Dice Dan, es diferente la forma en que se dirige a los gálatas. ¿sí? Ra Tiene razón Dan. Bueno, esto nos está dando una pauta. ¿Cuál es la pauta? Gálatas no termina siendo una carta amigable. O no termina siendo una carta este, eh, con una intencionalidad eh, eh, diplomática. Lejos de ser diplomática, es una carta que va a confrontar una situación que Pablo estaba viendo como muy peligrosa. ¿Sí? ¿Qué, ¿A qué quiero llegar con esto? O, ¿O qué quiero significar? Me parece que ahí sí se me cortó. ¿Sí? A ver si vuelve a internet, si no me voy a dar desde mi... ¿Sí? Parece que se cortó, porque se me fue el WhatsApp. Ah, teléfono sin contacto. Ahí está, ahí volvió. Bueno, espero que siga la, la conectividad, ¿sí? Esto es un problema... Ah, no se cortó, dice Vero. Bueno, acá parece como que tenemos un, un, un delay. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Gálatas tiene esta otra, como decía Dan, eh, sí, a vos dice que se te cortó norma, sí, puede ser. Eh, esto probablemente sea por la tormenta. Eh, tiene esta... Eh, esta este formato no eh, políticamente correcto, podríamos llegar a decir. Viste que hoy estamos en una etapa muy sensible, que tenés que medir todas las palabras. Sí, sí, sí. Claro, correcto lo que dice Ketty, les advierte que no hay otro evangelio. Les está diciendo, ustedes es como que desviaron el camino y están creyendo en otro evangelio y les dice, no, miren que no hay otro, ¿eh? El Evangelio que hay es el Evangelio que tenemos todos. ¿sí? Es el único. Entonces, no es políticamente correcto acá Pablo. No mide, o, o si las mide, este, eh, las palabras eh, dan una cierta intencionalidad confrontativa porque la situación no estaba muy, pero muy este, bien. La tercera dice, ¿qué problema motivó que Pablo escribiera la Carta a los Gálatas. Y me dice ahí la referencia, los textos 6 y 7 del capítulo 1. ¿sí? Entonces, el problema, algo me parece que ya nos, está, nos adelantó ahí Keti, dice que se alejaron, ¿sí? muy rápido se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, y el problema es que no hay otro Evangelio, sino que hay personas, dice, hay algunos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, ¿qué dice Pablo? Miren chicos, ustedes están creyendo en algo que no es el Evangelio de Cristo. Aunque les vendieron que es el Evangelio de Cristo, no lo es. Y los que les están diciendo esto los están perturbando, los están este, quitando del camino correcto, ¿sí? Es correcto lo que nos dice Ketty. O sea, hay una advertencia de no estar siguiendo el verdadero Evangelio. Una advertencia dura de Pablo, ¿sí? Porque él está diciendo, esto es algo grave, no lo podemos dejar pasar por alto. No sé si a vos te pasó hablar con este, personas eh, cercanas tuyas, familiares... Eh, hijos, madres padres, hermanos de situaciones que las estás viendo incorrectas ¿sí? ¿hablaste? bueno, los padres tenemos conversaciones a veces con nuestros hijos nosotros como hijos tenemos conversaciones con nuestros padres este, y, y aún en, en, en todos los ámbitos, en el ámbito laboral siempre se trata de hacer algún tipo de, de ajustes yo creo que esto es un, un poco un ajuste ¿no? un ajuste de ...algo que no está funcionando bien. Y Pablo toma esta situación y no la deja pasar. Y creo que eh, lo podemos llegar a tomar como eh, un ejemplo... ...para tratar de, de no perder más tiempo. Si hay algo que no está funcionando bien... ...lo peor que podemos hacer es esperar que el tiempo lo cure. No, el tiempo no va a curar nada. El tiempo no va a arreglar nada. El tiempo lo único que va a hacer es profundizar esa situación... Si es una situación equivocada, la equivocación se va a profundizar. Y si es una, una situación que no está este, eh, correctamente encaminada, se va a seguir descarriando la situación. Entonces, yo sé que todos esperamos que otros solucionen nuestros problemas, ¿eh? porque es más fácil, ¿no? ¿Eh? Cuando Viste que este, eh, cuando no querés cocinar, pedís al delivery, ¿no? Porque el delivery te zafa. Claro, entonces ahora tenés... Este, algunas plataformas de delivery que, que, que son buenísimas y te traen rápido la comida, está buenísimo, decís qué lindo que me cocine otro. Pero la idea es que vos, yo, todos, tenemos que hacernos cargo de lo, de lo que tenemos que hacer. Y con las relaciones y con las situaciones familiares, sentimentales, espirituales, no hay que perder tiempo. Hay que este, tratar de solucionar, hay que tratar de solucionar. Y por ahí, esto es como cuando estás este, con, una, con una herida, ¿viste? Y hay que curar, y rápido las madres te ponen ese mertiolate, esa ese agua oxigenada, ese alcohol, y te arde un montón la herida, ¿viste? Y pegas unos gritos, pero es mejor prevenir que tener una infección. Y bueno, esto es lo que estaba haciendo Pablo. Fíjate que, a ver los otros textos, ahí en la misma carta, dice... Porque nos dice, ¿qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de este problema? O sea, claro, Gálatas, ahí me dice Gálatas 2.15, 16 y 21, ¿lo tenés por ahí? Sí, ¿Sí? 2.15, 16 y 21, mirá, ¿lo tenés? Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,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 Somos justificados por la fe en Jesucristo. El problema de lo que se estaba enseñando acá es que los que pedían a los gálatas que se hagan judíos no les estaban garantizando la salvación. Lo que les estaban garantizando es la filiación a la este, eh, costumbre judía, a la religión judía, pero de, de ningún modo le estaban este, eh, asegurando de que ellos iban a ser salvos. Entonces, ahí tenés un problema, ¿no? O sea, acá la salvación por gracia. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Oh, hola, ¿cómo andás Ingrid? Pues, adelante, adelante, que estamos acá. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Acá está haciendo el paralelo entre la ley, por un lado, y la gracia. La ley no salva. Cumplir las obras de la ley nos salva. Lo único que nos salva es la fe de Jesucristo. Y él dice, yo no desecho la gracia de Dios. Acá estaba viendo un problema, ¿no? El problema entre la ley y la gracia, y cómo se entendía la ley y la gracia para los que querían hacer judaizar a los gálatas, a las iglesias de Galacia. El segundo tema que se ve ahí está en el capítulo 3, capítulo 3.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 Bajo Ayo. Ah, ¿Cómo dice tu versión, la NTV? ¿La tenés ahí? Gálatas Galatas 3, 24? Sí. Galatas 3, 24 y 25. ¿Sí? ¿Sí? Los, tres, los tres versículos, digamos. Galatas, sí. No, 24, 25. ¿Cuál querés que te lea? Los tres, a ver. hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Perfecto. Es? Ah, eh. 25 también. Dale, léelo. Y ahora, que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. O sea, el segundo tema habla de la tutoría de la ley o la tutela de la ley. La tutela de la ley, nos está diciendo ahí en esos versículos, tiene que ver con este, eh, justamente que la ley nos mostraba el camino o, o, o nos protegía como una custodia, dice, una, en custodia protectora hasta que fuera revelado el camino de la fe. O sea, la ley me decía, bueno, vos necesitás... Perdón de pecados porque tus pecados son muchos. Porque la ley me mostraba que yo soy pecador. ¿Eh? Que el ser humano, la persona lejos de Dios, estaba condenada. Eso me mostraba la ley. Pero ¿qué me dice Pablo? Una cosa fue la ley hasta que vino Cristo, y otra cosa es la obra de Cristo, que la obra de Cristo a mí me justifica de lo que la ley me está diciendo. Entonces, la obra de Cristo es como... Ese salvoconducto, ¿viste? Que este, en algunos juegos tenés una carta que te saca de apuros, ¿viste? Como que presento la carta y digo, acá salgo de apuro porque estoy jugando a tal juego y con esta carta no tengo este, eh, que seguir con este castigo. Esto es lo que estaba pasando con la ley y con la gracia, o con la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Pablo en este, en este pasaje? Acá. No es que la ley ya la voy a desechar, sino que la ley me indicó o me llevó a entender el sacrificio de Cristo. ¿Sí? No es que yo estoy diciendo, bueno, a partir de ahora no no nos importa más la ley, a partir de ahora todo está este permitido. No. ¿Sí? Lo que yo no voy a estar diciendo que me voy a regir por lo que me dice la ley, porque la ley me condujo a Cristo y ahora yo conozco a Cristo. Pero la ley, de alguna manera, me va a seguir revelando que sigo necesitando a Cristo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿sí? Pablo le estaba diciendo, bueno, vamos a poner en claro qué es la ley en sí. ¿sí? ¿Qué es la ley? Porque los judaizantes decían, la ley hay que este, respetarla sí o sí a rajatabla, y si me dice que yo tengo que respetar las este, fiestas... Está lloviendo lindo, ¿no? Se escucha acá. No sé si ustedes escuchan el, el ruido de la lluvia. ¿sí? Acá estamos con, con la lluviecita. Entonces, la ley me está mostrando mi necesidad de Cristo. Y por eso es importante. Hay otro versículo, dice el versículo, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tienen por ahí? 2.19. ¿Sí lo querés leer, Cristian? Sí. Porque, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Claro, ¿sí? Entonces. Claro. Acá la NTB que tiene Margarita dice esto. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? La ley, la ley, lo único que hizo fue condenarme. Porque como no podía cumplir, no pude cumplir con la ley de, del Evangelio, lo que necesité fue un, justamente una salida, un escape. ¿Sí? No puedo cumplir todo lo que me dice la ley, porque si no soy esclavo de la ley. Entonces Pablo dice, cuando conocí a Cristo, dejé de ser esclavo de la ley y me transformé en un servidor de Cristo. ¿Eh? Está diciendo eso. ¿Por qué? Recuerden el problema de los judaizantes tratando de hacerle cumplir la ley a personas que no eran judíos. Era una, una doble carga, una doble carga. Y hoy en día, para el que no es judío, para el que es gentil, volverse judío es una doble carga, es algo que estamos diciendo, me parece que no es lo correcto. Claro, yo no estoy diciendo que no simpaticemos con el pueblo de Dios, no estoy diciendo que no hagamos este, eh, referencias a, a las costumbres, pero lo que estoy diciendo es que no tenemos por qué estar observando la ley en su este, contexto estricto, que eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo dice, la ley me muestra mi pecado y yo la acepto porque la ley es eso, pero yo no tengo que estar haciendo todo. Porque si no, ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde queda mi salvación? ¿Dónde queda mi seguridad? Claro, es perfecto lo que dice Ketty acá. Aunque se cumpla la ley, la ley no salva. Es verdad. Yo puedo ser, ¿viste como son los... Este, eh, los eh, muy estrictos eh, que en la época de, de, del Señor eran los fariseos, ¿sí?, y los fariseos eran muy estrictos y trataban de cumplir. O sea, que esas leyes. Todos terminamos fallando. El problema es ese. Bueno, algo había explicado el domingo, ¿sí? Somos gente rota. Claro. Somos personas que necesitamos una, una reparación urgente. Y Pablo lo entendió perfecto. Pablo decía, yo tengo que entender esto porque si no me vuelvo loco. Si no me vuelvo loco. ¿Y no te pasa a vos algunos días que eh, estás totalmente abrumado de todo lo que te pasa? ¿Abrumada? Bueno, me parece que Pablo estaba poniendo acá el énfasis. Hay otro pasaje ahí que está en el capítulo 5, versículos 2 y 4. Fíjense cómo Pablo en estos pasajes está mostrando la intencionalidad de...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 De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Le está diciendo, muchachos, ustedes que se están judaizando, lo que están haciendo es estar están cayendo de la gracia, porque están confiando más en la ley, que la ley no te salvó, el que te salvó fue Cristo, y vos estás de alguna manera desechando el, el, el Evangelio de Cristo. Entonces, no te conviene volver para atrás porque vos decís, ¡ay, mirá qué lindo este, y qué simpático me cae todo lo que pasó eh, en la ley! No me conviene, no me conviene, no, no, no son las mejores condiciones para mí. Claro. esto Claro, no sé si alguna vez te pasó, no sé si te pasó... A mí me pasó refinanciar una tarjeta de crédito. ¿Refinanciaste alguna vez una tarjeta de crédito? Sí, yo sé mucho más. Que que claro, ahora no tenés tarjeta, ¿no? Bueno, ¿viste cuando no sabes usar la tarjeta de crédito? Usás, la usás, la usás. Claro, vos la usás. La usás y es fantástico porque decís, mirá qué lindo, y me quedó Pero la el, el primer mes te quedó la platita en el bolsillo, ¿no? Y vos decís, wow, cuánta plata tengo. Pero después comencés a pagar, ¿no? Y a pagar y empezás a pagar y cuando te das cuenta estás dependiendo del día que cierra la tarjeta para volver a comprar porque si no no tenés más. Entonces hasta las verduras compras en el supermercado, ¿no? Porque ahí te aceptan la tarjeta. Bueno, ahora las verdulerías también te, te aceptan, pero ahora te reciben tarjeta las verdulerías. Pero ya no, mercado pago y todo y vas. Pero el tema es que estás dependiendo de la tarjeta. Y entonces en algún momento vos decís, quiero salir de esta deuda. Y entonces vos decís, a ver, ¿cómo salgo de la deuda? Y te vas, ¿no? Y hablas con... Bueno, venga a hablar con, te dicen, con mucha amabilidad, con nuestros representantes de venta, sí, sí. Pum, y te mandan, ¿no? Y ya tienen todo el versito armado. Bueno, usted señor... Y claro, cuando te muestran toda la deuda, dice, usted debe, pero el total de su deuda, cuando te, y ese número te asusta, porque decís, ¡guau, wow, viste, cómo hago para pagar esto! Y bueno, el problema pasa cuando empezás a refinanciar. Y, claro Claro, claro, nunca termina. Entonces la refinanciás, refinanciás la, la tarjeta de crédito y empezás a ver que estás pagando lo que sacaste, estás pagando el interés a la tarjeta y estás pagando el interés a la financiera que te refinancia la deuda. ¿sí? Y si te atrasás, porque la, la idea es que te atrases, porque el negocio, el negocio es que vos te atrases, cuando vos te atrasás, ¿qué hace la tarjeta? No se preocupe, señor. Le refinanciamos el saldo. Entonces, te refinancia el saldo, ¿sí? Y ponele que te quedaban, vamos a poner un número así, te quedaban mil pesos que no pudiste pagar un mes. Entonces, cuando vos terminás pagando al otro o al otro mes, terminás pagando tres mil. ¿No? Eso es volverse a la ley. Es refinanciar... La financiación de la financiación de la tarjeta de crédito. Volverse a la ley es pagar, pagar, pagar y nunca salir. Porque nunca llego al final. Yo me acuerdo que una vez lo que nos pasó este, eh, con, con la tarjeta de crédito y, y a partir de ahí aprendimos a usarla, por cinco años no usamos nunca más tarjeta de crédito y ahora... Y ahora tenemos, pero gracias a Dios, este, tenemos una cultura financiera, aprendimos a usarla. Entonces, para salir de la tarjeta de crédito, ¿saben lo que tuve que hacer? Cortar la tarjeta de crédito. Y es más, en algún momento vamos a, a tener un, una, una, un momento en, en la iglesia y vamos a hacer un corte de tarjeta de crédito. ¿Sí? Vamos a traer tijeras y vamos a, eh, no simbólico, eh, en vivo y en directo, a cortar tarjeta de crédito. sí Así que... Si querés ser libre, a cortar. Entonces, corté la tarjeta de crédito porque me, yo le quise dar de baja, me dijeron, no, señor, no puedo dar de baja, porque No, que esto, que lo otro, que pin, que pum, que usted es de deudor. Y entonces todas las veces pagaba la refinanciación de la tarjeta, o sea, la deuda más la refinanciación. ¿Qué dije? así ah, que no me querés este, recibir o no, no me querés dar de baja la tarjeta, no hay problema, la doy de baja yo y la corté. Chao, pum, corté la tarjeta, no recibí más otra tarjeta, ¿Y qué hice? Empecé a pagar todos los meses, ¿sabes cuánto tardé? Tres años, tres años pagando una deuda que sabía que fue por una negligencia, por no administrar correctamente. Claro, hasta que no me pasó, no entendí lo que este, sucedía. A partir de ahí entendí, dije, nunca más me voy a atrasar. Es más, te digo, no pagues nunca el mínimo de la tarjeta. Porque si lo mismo. Aparte... Pero, pero es como que mi interés y no... Nunca. Nada. Y el mínimo ahora está muy pegado al, al, al máximo. Y pagás el mínimo, que es pegado al máximo, y vos decís, bueno, este, total el resto lo... No, el resto lo pagás mucho más caro. No. paga todo y si no tenés para pagar la tarjeta de crédito, vamos a hacer corte de tarjeta de crédito. Corte. Y a que el Señor nos provea para el día y basta a cada día su propio afán, listo. Día por día, un día a la vez, ¿sí? Como la oración de la serenidad. Ah, sí, porque uno pretende ser... ¡Claro! Entonces, esta es la situación que estaba diciendo Pablo. Yo no puedo estar volviendo para atrás. Yo no puedo estar volviendo para atrás. Si tengo la posibilidad de que ya Cristo pagó mi deuda. No puedo volver para atrás. Bueno, vamos al otro versículo. Creo que el único que falta es 2, 11 y 13, ¿no? O, o nos falta el 4, perdón. Ah, perdón, tienen razón. Nos falta el 4, 10 y 11. A ver, vamos al 4, 10 y 11. ¿Lo tienen ahí? Miren, qué interesante este versículo, ¿no? O este, este pasaje. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Le dice, ¿se volvieron para atrás, muchachos? Pablo estaba desanimado, decía, no sé si hice un buen trabajo con ustedes. Claro. Me parece que el trabajo que hice no fue, no fue bueno. Están guardando los días, los meses, los tiempos. ¿eh? Ay, como te decía la otra vez, hay hermanos nuestros que este, se están judaizando y están guardando las fiestas, están guardando los, este, los días sagrados. Yo no digo que eso esté mal, eso está bien para el que practica la religión judía, pero nosotros no somos judíos. No tenemos por qué y si fuéramos judíos, seríamos judíos este, eh, este, eh, sí, eh, renovados, pero no somos, nosotros somos gentiles. Entonces no nos sirve de nada volver para atrás, no nos sirve de nada. Y el último pasaje dice este, 2, 11 y 13, ¿Sí? a ver si lo tienen por ahí, 2, 11 y 13. Miren, y acá está muy interesante lo que dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, ¿eh? le resistí cara a cara porque era de condenar.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 que eran este, de Jerusalén o personas que eran judías, ellos decían, no, nosotros no nos podemos juntar con los gentiles y se apartaron. ¿sí? Y, y, y entre ellos estuvo Pedro y otros y hasta arrastraron a Bernabé. Y Pablo se enojó. Pablo dijo, no, esto no es, esto no es el, el, el, el objetivo del Evangelio. Acá estamos equivocados. ¿sí? Entonces, vamos a la pregunta número cuatro, Dice, a la luz de 1, 8 y 10, ¿qué tan serio consideraba Pablo que este problema, que era este problema? Sí, ahí está, me parece que está mal el, eh, colocado el tiempo verbal, ¿no? Que era este problema, ¿sí? Claro, me parece que ahí estaría mejor redactado, ¿no? 1, 8 al 10, ¿lo tienen? 1, 8 al 10. Dice, más si aún nosotros...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 Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? En este contexto, anatema es maldecido o maldito. Porque en otro contexto, anatema es algo separado, ¿sí? algo sagrado. Pero en este contexto, anatema es algo este, maldecido. ¿sí? A ver si la Biblia textual, creo que habla también de anatema, la Biblia, este, la NTB creo que dice, maldito, ¿no? Dice que esa persona sea maldita. Porque habla, en Gálatas 1.8 dice que le caiga la maldición de Dios. En Gálatas 1.9 dice que esa persona sea maldita. Y la Biblia, palabra de Dios para todos, dice que Dios lo condene. ¿Sí? Claro, por eso en este caso, en este contexto, Anatema va a tener que ver con esta, con esta característica, ¿no? de algo maldito ¿sí? entonces eh, muy pero muy fuerte lo que Pablo está diciendo acá Pablo está diciendo esto no es algo que eh, que lo podemos dejar pasar y por qué lo consideraba tan serio qué pensaba Pablo que, iba, que sucedería si no se cortaba con esto qué creen ustedes ¿Están ¿Están claro se iban a convertir en otra cosa que no sea cristianismo, porque recuerda que decía no hay un evangelio diferente. Es como que, como que Pablo estaba mirando, ahí me estoy tomando un matecito. No sé si débiles en la fe, yo creo que es más que nada confusión, confusión externa de estos hermanos que estaban tratando de judaizar a todo aquel que podían judaizar. Era como su objetivo, en vez de ser este, eh, agentes o embajadores de la fe, ellos eran embajadores del judaísmo. ¿Eh? Ellos estaban tratando de hacerlos judíos. Esto es algo parecido a lo que habíamos hablado antes, eh, cuando nosotros no sabemos correctamente a qué nos envía Dios. Porque ¿a qué nos envía Dios? A que prediquemos nuestra cultura, que prediquemos nuestra manera de ser, que prediquemos nuestros... Yo tengo que predicar el Evangelio, por eso cuando miro las, las reuniones de, de, como te decía la otra vez, miro las reuniones de nuestros hermanos de África, jamás nosotros vamos a poder hacer lo que hacen ellos, pero viste que ellos ponen con, con sus... y se mueven, chiquitiqu, chiquitiqu, chiquitiqu, chiquitiqu, chiquitiqu, y van... ¿eh? Y nos, para nosotros sería una, una locura decir, uy, están bailando en la iglesia, pero ellos son así, son así y ya tienen sus movimientos particulares, hermosos, que uno los lo, lo saluda. Y en realidad, ¿lo que salva qué es? ¿La costumbre o, el, o, o la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo. Y bueno, es la fe en Jesucristo. ¿sí? Fíjate que este, nosotros nos vamos a, a, tratar, a, a transmitir cultura, nosotros vamos a transmitir el Evangelio de Cristo. Hoy se está celebrando, se está recordando el día de este, la llegada de Colón a lo que... Eh, claro, lo que supuestamente eran en un principio las Indias y terminaron siendo un continente nuevo, las Américas Pero eh, hay, unas, hay unas lindas este, ilustraciones este, a, los, a los misioneros que venían con la espada y con la cruz O sea, aceptar la cruz de, de Cristo sí, sí. y si no espada ¿viste? Entonces, ¿qué hacían los, los pueblos sí. este, originarios? La cruz de Cristo, pero eso no es predicar eso es... Bueno, lo que estaban haciendo acá los, este, los judaizantes era algo parecido. ¿sí? Los judaizantes estaban diciendo algo similar. Ustedes tienen que hacerse judíos, luego entender el judaísmo y después, a partir del judaísmo, llegamos a Cristo. ¿Sí? Bueno, una cosa interesante. ¿sí? Fíjate que dice las 5, y ya te estoy spoileando la respuesta de las 5, dice... ¿Qué errores hoy son similares al error que Pablo combate en Gálatas? Por ejemplo, te doy un ejemplo que por ahí nosotros este, lo tenemos muy arraigados. Nosotros queremos, de alguna manera, que los hermanos sean eh, como nosotros queremos que sean. ¿sí? Pero vamos al, al punto. Yo te, te tiro una situación. Te tiro una situación, ¿Sí? para que vos la, la analices, ¿sí? Te viene hoy a la congregación este, eh, una pareja eh, lesbiana, ¿eh? o una pareja este, LGBT. L, de LGTB, ¿sí? Te viene. ¿Y qué haces? Y por ahí la gente recibir sí. la atención. Sí. Y sí. darle el amor. Sí. Presentarles a Cristo como su Salvador... Interesante. Ahora, ¿nosotros qué, qué hacemos primero? Sí, miramos, miramos, y, y, claro, es... miramos que nuestra cara, nuestra, ¿no? sí, nuestra emoción, y por eso es que no se convierten, porque están heridos, porque... Interesante, ¿no? Sí, sí. Porque, sí, sí, sí. pongo otro caso, ¿sí? Ajá. Hace, creo que la semana pasada, entró una persona, en creo que fue el, el servicio de la tarde entró una persona totalmente alcoholizada, ¿sí? Y justo uno de los muchachos que después hablamos estaba eh, adelante de, de él. Eh, esta persona alcoholizada entró y obviamente como toda persona alcoholizada no estaba muy en sus cabales, ¿sí? Lo interesante de esto es que, ¿qué, qué hacemos? ¿Lo sacamos de la iglesia? No. ¿Le damos un baño para que...? ¿Sí? Bien. Porque es Cristo el que lo va a cambiar. Es Cristo el que lo va a cambiar. Lo va a hacer nuevo. Dios, el Señor lo va a hacer nuevo. Ahora, ¿tenemos que cambiar nuestros preconceptos? Porque estamos cargados de preconceptos, ¿o no? Claro. Tenemos que cambiarlos porque ¿qué hacemos con las personas que van a venir? Sí, se me está terminando el tiempo, discúlpeme. Me extendí, viste, Margarita. Me extiendo siempre. ¿Eh? Claro, acá dice Vero, este, juzgamos, María Laura también dice, los queremos cambiar. Ahora, evidentemente el Espíritu Santo nos cambió a nosotros y va a cambiar a toda persona que se acerque al Señor. Pero, pongo pero, el proceso no es nuestro, es del Señor, es del Señor y el proceso lo tiene que hacer el Señor, pero... Ti para que vengan las personas que están con diferentes problemáticas a los pies del Señor, primero vamos a tener que cambiar nosotros, porque si no estamos haciendo lo mismo que los judaizantes. Queremos. Le queremos imponer nuestro sistema cultural, nuestro sistema de costumbres, y decir, ¿te acordás antes lo que era, estoy hablando de 30, 40 años atrás, las iglesias que no permitían este, que las chicas se pongan aros, o se, o se pinten. ¿sí? Esto pasaba, ¿no? Y ni que hablar de la ropa. Si usaban algún tipo de vestido, tenía que ser bajo los tobillos, arrastrando más o menos, porque si no. Y esto, yo creo que fueron este, eh, cambios culturales que comenzaron a suceder. No estoy diciendo de que vengamos este, eh, con, con este, vestiduras provocativas, pero. Dios, pero Exactamente. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, ¿eh? porque nos volvemos los judaizantes de ahora, con nuestros preconceptos. Nosotros vamos a tener que cambiar. ¿sí? Porque lo que está diciendo Pablo acá lo está diciendo a un grupo de iglesias que estaban teniendo una problemática particular, pero creo que si lo contextualizamos como nos lleva acá, errores de hoy similares a lo que Pablo estaba combatiendo en Gálatas podemos encontrar algunas cosas. ¿sí? No estoy diciendo que cambiemos el Evangelio, perdón, no estoy diciendo que cambiemos la Biblia, no estoy diciendo que este, no condenemos a lo que la Biblia llama pecado, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que cambiar nuestra postura. Vamos a tener que cambiar nuestra postura. Algo va a tener que, que suceder. Y la última, la número 6, para terminar acá, dice ¿Qué más aprendemos de este pasaje para nuestra vida? y fe hoy". ¿sí? Y acá, este, como te, te, te voy spoileando un poquito, te cerramos. Ahí me dice Dan, debemos llevar el mensaje y esperar que Dios haga la transformación, no podemos imponer. Creo que esa es la, la, la postura, ¿no? Salir de la imposición, salir de la imposición, porque el Señor nos va a amar. ¿Sí? Nos contaban una, una, un lindo testimonio, y te lo cuento y ya te cierro con esto, Después vos este, contestás lo, lo tuyo. Creo que se está volviendo muy rico esto de la, la parte inductiva, ¿sí? Eh, y, y gracias a todos los que están participando también en el chat, están participando y van comentando, así que gracias. Esto se está haciendo muy, muy interesante porque cada uno está aportando algo muy positivo. Pero termino con esto. Vos sabés que en Celebremos la Recuperación de Mendoza, hace unos años vino eh, un travesti, ¿sí? Vino un travesti a eh, recuperarse porque tenía problemas con el tabaquismo, o sea, fumaba muchísimo. Y vino y tuvo una, una entrevista con el encargado de Cerebremos la Recuperación. Obviamente entró eh, con, su, este, con su problemática al grupo de tabaco, ¿sí? de Celebremos la Recuperación. ¿sí? Y tuvo una entrevista porque quería este, conocer un poquito más el, el, el programa... Y bueno, se recuperó del tabaquismo. Y uno diría, bueno, pero ¿no pasó nada más? Sí, pasó. Ese muchacho luego este, eh, se volvió a, eh, eh, de alguna manera, a, a decidir hacer un varón. Él dijo, bueno, yo quiero volver a ser un varón, así que se volvió a operar porque tenía operados este, eh, sus mamas, eh, y volvió a operarse y hoy en día está sirviendo y celebremos la recuperación en, eh, en Mendoza. ¿Sí? Ahora, no entró para recuperarse de lo que nosotros diríamos tendría que recuperarse de esto, ¿no? No entró por ahí, entró por el, por el cigarrillo, entró por el tabaco. Y yo te quiero decir que muchos de nosotros... Entramos por otras cosas al camino del Señor. Y en el transcurso, el Señor fue modificando las verdaderamente importantes en nuestra vida. ¿Sí? crea apagar? Sí, apagado. Apagalo porque ya está. Si no, tráeme el. Pasámelo. Eso, gracias. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo el Señor. No estoy diciendo con esto, como ya te vuelvo a repetir, que quiero borrarlas o quitarlas. Eh, páginas de la Biblia, no, no, no, no. El Señor tiene que hacer la obra a nosotros. Y cuando miramos esto, comenzamos a entender lo que Pablo está queriendo exponer acá en Gálatas. La gracia del Señor es lo que realmente nos salva. Claro, es la gracia. Entonces, yo voy a tener que modificar toda mi estructura de pensamiento porque evidentemente... No estoy este, siendo muy coherente con lo que me está enseñando Pablo acá. ¿Sí? No estoy siendo muy coherente. Vuelvo a repetir, no estoy negando nada. Sí, estoy no, diciendo, sí. dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí y en el que llega el Señor. Y los procesos no son míos, los procesos son del Señor. Son del Señor. Y por eso vamos a tener que transformarnos en una iglesia de gracia. Vamos a tener que transformarnos en una iglesia de gracia. Vamos a tener que salir de nuestro pensamiento judaizante, claro, un pensamiento que no nos permite amar a las personas como vienen. Porque vienen, y te, te digo algo maravilloso que va a suceder, que está sucediendo, va a venir un, una ola de, de personas que van a querer conocer al Señor. Y van a buscar los lugares donde la gente del Señor les hable y les ministre del Señor. Van a buscar esos lugares. Vení, Nathan, acércate Dale, ahí lo tenemos a Nathan. El, ¿eh? Exactamente, Eliana, lo que dice, cuando uno quiere imponer la gente se aleja más. Yo te contaba mi ejemplo de la corbata en Chaco. no Y, y claro, hoy, hoy ya... Este, eh, la otra vez, hace un, unos años atrás, fui a visitar la iglesia de, del pastor y no, los, los músicos ya tocan de otra manera, ya se suben zapatilla, en zapatillas, en jean, remera. Pero en ese momento, claro, teníamos que tocar con corbata. Bueno, el Señor nos está cambiando, ¿sí? aún en detalles pequeñitos, nos está cambiando y gloria a Dios que nos esté cambiando. Ahí dice Gladys Mendoza, gloria a Dios, ¿Sí? es verdad. Es verdad. Y Dios está transformando nuestras vidas en vidas de misericordia, de amar al prójimo, de amarlo. ¿sí? Y esto es lo, lo, lo que creo que estamos rescatando de esta, por lo menos mirándolo desde el punto de vista estrictamente bíblico, lo estamos rescatando. ¿sí? De amar. ¿Te parece que oremos? Cerramos acá la transmisión, perdón porque me excedí un poquito. ¿eh? Oramos, gracias Señor. Gracias por todos los que están allí en, en sus casas, eh, viéndonos a través de, de Facebook. Gracias por los que estamos aquí en forma presencial. Bendecimos este tiempo, te pedimos que nos ayudes, que nos estés aún cambiando nuestras estructuras, que las descubrimos muy bien con los judaizantes a través de esta carta, pero eh, te pedimos que nos hagas descubrir lo que por ahí nosotros también estamos queriendo imponer a otras personas y que... Lo único que estamos haciendo es retrasar la obra del Espíritu Santo, Señor. Estamos este, tomando posturas que por ahí, en vez de bendecir, están interrumpiendo, están eh, eh, obstaculizando la gracia tuya en nuestras vidas. Así que te pedimos que nos ayudes, Señor. Yo sé que tenemos que modificar eh, muchas estructuras de pensamiento para poder entender eh, tu verdadera, tu, tu, tu verdadero corazón, Señor. Y ayudanos, ayudanos a, a volvernos al verdadero Evangelio, el Evangelio de la salvación, al Evangelio de, de, de, del amor, al Evangelio que mira a las personas con los ojos tuyos, Señor. Y a, a, a confiar, a confiar que tu Espíritu Santo siga actuando hoy, Señor, que no son nuestras palabras, que no son nuestras, este, nuestras estructuras, que es el Espíritu Espíritu Santo, Señor, el que trabaja en cada corazón, como lo estás haciendo en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes en esta semana en tu nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. recordad que para la semana que viene, exactamente, a no, rechaza, a no retrasar la obra del Espíritu Santo, dice Isaura, esa es nuestra oración. La semana que viene tenemos el Estudio 2, así que fíjate si podemos este, estar contestando. Por ahí me parece que las preguntas están muy profundas, o las consignas están muy buenas, así que ahí nos vamos a estar sumando. Que Dios te bendiga, nos vemos. Chao, gracias Gladys, Eliana, María Laura, Vero, Isaura, Dan, eh, Ketty, eh, Norma, eh, bueno, acá, Vero, Ojeda, gracias. Gracias a todos los que estuvieron allí presentes, gracias por su soporte. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que el Señor las bendiga.